Ya está el invitado en la cocina, así que lo recibimos. Carlitos Hernández, bienvenido hey, ¿cómo, le va? ¿Cómo, ¿Cómo, le va? Carlitos? ¿cómo le va? Llegó el momento. Llegó el <risa> ¿Qué momento. <risa> ¿Qué, momento Qué momento. De agarrarte con las manos en la masa. Eso, sí, ¿Sí? la vamos a usar. ¿Sí? Vamos a usar la, la harina, así que. Vamos a hacer una pizza. Vamos a hacer una pizza sin tac. Bien. celíacos Me encantó. Que es una pizza más liviana, uh -huh. está de moda, no digo ser celíaco, pero sí este, este comer, tín. claro, cosas más livianas, sin harina de trigo. Bien. Este sin tag sería sin trigo, sí. sin avena, sí. sin, ¿qué me está faltando? ¿La es, sin centeno sí. y sin cebada. Sin cebada. ¿Mm? Me encantó, una buena opción para en casa. Pero antes, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que me encanta cocinar y comer una pizza con un buen vino. ¿Te parece? Bueno, dale. Sí. mira nuestros amigos de bodega Privada. Sabemos que a la buena comida hay que acompañarla con un buen vino Por eso nuestros amigos de Bodega Privada Nos deleitan con una excelente y gran variedad de vinos y espumantes Elaborados con la materia prima trabajada en las más preponderantes zonas de Mendoza Bodega Privada, el secreto está en saber cuál llave elegir sí. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Bodega Privada. Carlitos, eh, para mí es un honor tenerte acá, eh, digamos, ya con el día después ¿no? de lo que fue el Día del Periodista. Tener a un periodista de la casa con todas las letras que hace un montón de años que venís ejerciendo la profesión. Me encantaría que nos des un pantallazo también de cómo ves el periodismo hoy en día. Bueno, sí, claro. cómo, cómo ves a la tele también con esta nueva era de los medios de comunicación. Mientras hablamos de todo eso, vamos a cocinar. Sí. Bueno. ¿Te muy parece? Bien. ¿Sí? Él, él me dice, cuando lo invito a cocinar, me dice, bueno, Dani, me dice, mientras vos cocinas, yo te paso a la sal. ¿Y qué le dije? Error. La que le va a pasar la sal a él soy yo. Así que sí. te vamos a agarrar con las manos en la masa. Bueno, dale. ¿listo? ¿Cuándo empezamos? Ya, ya me dirás. Todo suyo, Carlitos Hernández, para empezar esta pizza Tintac tac para celíacos. Bueno, primero les voy a contar de qué sí. se trata dale. esto, ¿no? Primero lo vamos a hacer con una premezcla, tampoco nos vamos a volver locos. Y a esa premezcla le vamos a poner un huevo. Bien. Un huevo. No insistan, será con un huevo. Bien. Sin levadura. Le vamos a agregar tres cucharadas soperas de aceite de oliva. Bien. Y agua. Nada más. Nada más. Facilísimo. Con eso vamos a hacer una mezcla uh -huh. sin Rodillo, no vamos a enchastrar ah, nada. No, yo te lo traje nada, para que no te manches nada, las manos. Sería un bowl. Sí, Habla acá lo te. Acá sí, pero no por supuesto, casa. señor. Usted lo pide, usted bueno. lo tiene. Mire, acá está el bowl. Que vamos a sacar de nuestro claro. sótano para empezar a hacer esta pizza. Perfecto. Listo, acá está el baúl. Aquí vamos a poner primero el huevo. Sí. ¿Lo rompe vos? <risa> no, usted rompa Quiero ver cómo. Ay, mira, le vamos a hacer el lugar. Yo necesito un, un obstáculo. Quiero ver que... cómo Carlos Hernández rompe los huevos Por supuesto anterior. que la idea es que no vayan las cascaritas adentro. ¿no? Ah, mira, quedó mirá bastante que no, limpio. No, no tuviste ni que romper, ¿eh? No, no, mira. Ni que pega mira. Peca para servirlo yo, yo se lo tiro porque yo estoy acá bueno, para servirle. Perfecto. Acá está. Lo que sí le vamos a pedir a, Fa, a Facu o a alguien si nos pueden pasar unas servilletitas o algo. Sí, Después. el aceite de oliva. sí acá ¿tenemos? De mi campo, por supuesto. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Acá está. Ay, perfecto. perfecto. Acá está. Vamos a tener que abrir esto. La, sí, por favor. La cuchara está por acá. Y se demora una hora en abrirlo. Ahí está. Sí bien tenemos la cuchara nosotros vamos a utilizar unos 500 gramos uh -huh. de esa harina uh -huh. que es una mezcla de fécula de maíz uh -huh. eh, tiene también arroz uh -huh. y tiene mandioca uh -huh. y así se arma bien para si no tienen la premezcla en casa claro bien pero, pero bien, bien así eh perfecto lo más fácil es comprarlo por supuesto con 500 gramos te van a salir dos pisas. Uy, todos los, com, to, todos los comensales acaban. Ahí felices. tenemos enten, entonces tres cucharadas soperas. Sí, perfecto. De aceite de oliva. Lo dejamos por acá. Necesitaría sí. un tenedor. Para romper un ese bolito, le vamos a poner agua. Dale. Hay agua. Sí. Bueno, hay agua. No sé si tengo tenedor. ¿Lo podemos mezclar con la misma cuchara? No pasa nada. Y bueno, pues vamos si no a hay hacer tenedor. el esfuerzo, carlitos, te <risa> lo pido. ¿Y qué me la pediste? Vez. Agua. Acá. Agua, sí. Vamos a pasar. Voy a pasar por atrás de él. Para pasar agua. Vamos a sacar de la heladera. Usted no sigue el prospecto de agua. que dice. Ahí eh, nos trae el Facu un poquito de agua. <risa> no sigan el prospecto que dice en la bolsa porque no me hago cargo. Ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Bien. Me, bueno, ¿traemos el agua? Sí, una ahí, vez que mezclamos el agua. Ahí aquí nos es donde van a traer el agua. Si a... no, mira, acá tenés. Este, mira, ahí viene el Facu corriendo para. Muy bien, Facundo. Vamos, Facu, que ¿Este? que Eso es lo bueno de tener gente joven en, el, en, el, en la producción. Mirá. Gracias. Listo. Vamos con el agua. Ahí está. Entonces, yo, sí. yo te tengo acá. Ver, Vamos. Ahí tú. Uy, se cayó. Veo que te tomas bien con la cocina. Más o menos. Mirá, con la pandemia tuve que... Aprender. ...meterle bastante. Uh -huh. sí. Podrías haber hecho algo más sofisticado, pero bueno, el pastel de papa lleva mucho tiempo. Ahí. Sí, Son me, demasiados me, pasos. me lo dijo, pero le dije... <ríe> muchos pasos bueno acá ya empezamos a mezclar la harina bien yo te tengo acá y dónde está la harina abajo abajo está todo mira ahí está listo ahí está la preparación facu ¿sí? ¿Ah? hay que, hay que Venga, abrir facu, esto ¡Ábrame! <risa> ahí está. Venga, Fafu. Asistente. Traiga la tijerita. Asistente, bonita. por favor, a Carlitos Hernández, por favor, Ay, se lo pido. está durísimo. Ahí la está, este la... lo va a abrir. mira. Fafu, entra. Toma, Bienvenido. eso, ven, me ven, lo traes mira. abierto. Ahí está. <risa> bueno, ahí está. Mira, ahí está. A, ver, bueno, a ahí está. Estamos hablando sí. de una harina sin tac, ¿eh? sí. aptos para celíacos y para uh -huh. todo el mundo. Cuando uh -huh. he invitado a mis amigos, les ha gustado Bien. a todos y todas. Entonces vamos eh, a tener en cuenta ¿Sí? que cada ingrediente tiene que traer el sellito sin tac. Sin tac, eso te quería preguntar vos como comunicador, ¿cómo ves hoy que está todo el tema de la gastronomía para personas que celíacas? ¿Es fácil bueno. ir a comer afuera? ¿Cómo, ¿Cómo estamos con eso? Cada vez se va facilitando más. Uh -huh. ¿Mm? Ya los restaurantes, por ejemplo, tienen platos específicos sin tac. Ah, mira. Y, y en la carta también te lo aclaran. Uh -huh. Cuando vas a un evento y viste que hay mucho bandejeo, también hay productos sin Sintac. Producto Sintac. Cada vez va avanzando más. Hay todavía alguna problemática porque para ser muy estrictos habría que tener cocinas separadas, uh -huh. con una serie de prevenciones, porque es algo que se contamina claro. con mucha facilidad. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, para garantizar esa trazabilidad, la seguridad y demás, bueno, hay que tomar muchas precauciones, utilizar distintos utensilios, hasta eso, ¿no? ¿En tu Casi casa cómo haces? Extremo. Mira, ahí está Facu, Facu, mientras seguimos hablando nos pasás acá. Y mientras Carlitos le va echando esta premezcla ya, ya ¿no? a su huevo, aceite y agua, Vamos él me, va, ir, me va a ir, me va contando cómo está todo, todo todo el tema de, de la de comida para celíacos, porque también tengo entendido, claro. Carlitos, que no es económico. No, no es ¿Ah? económico, sobre todo cuando vas a la góndola exclusiva de celíacos. Sí. En esa góndola vas a encontrar productos panificados uh -huh, sí. y otro tipo de productos específicos para celíacos sí. que hay una industria detrás de eso, pero son realmente caros. Generalmente sí. son, no, no los tenés en precios cuidados, básicamente. Ninguno. Ahora, en el resto de las góndolas, estamos viendo que cada vez más productos comunes, Me encanta por porque ejemplo. viste que le sale el periodista de adentro, o sea, viste, él, él lo tiene innato, me encanta, me encanta. Bueno, no se puede separar. No. Eh, pues, pero pues. si vas al resto de las góndolas te vas a encontrar que cada vez más hay productos, no te digo el de galletas o uh -huh. el de los fideos, sí. pero el resto que viene con la distinción sin tac. Vas a los lácteos. Los lácteos comunes. Sí, sí, sí. Todos vienen con ese sello que te da la garantía que lo pueden consumir lo los celíacos o aquellos que son intolerantes al gluten. Bien, ¿no? bueno. hay distintos niveles de intolerancia, sí. hay asintomáticos. Ajá. Yo, por ejemplo, no tengo síntomas Ajá. y son los que tienen mayor desafío los asintomáticos de hacerle caso a la problemática. Claro, porque por ahí decís, si yo como no me pasa nada, lo hago, pero no. Claro, Sí. lo puedo comer. Y no te cuidas Claro. Entonces, hay que hacer la dieta estricta porque la larga puede traer consecuencias, dicen los especialistas. Mm. Que además hay estudios. Mm -hmm. Entonces, bueno, hacer buena letra. Me encantó. ¿Mm? Me encantó, Carlitos Fernández Usted lo dice, así será. Vamos bueno, a poner otro mira, poquito de harina, dale. Dale. ¿Hay, hay que echarle todo el paquete. Y para hacer dos, ¿nosotros cuánto vamos a hacer una? Vamos a hacer lo que usted quiera porque es mi invitado. Y lo que usted diga, así va a ser. Si crees que hagamos dos, hacemos y dos. Y tendríamos que preguntar primero, ¿tenemos dos aquí. Sí, bueno, y tenemos mucho queso musarela, <risa> tenemos mucha salsa de tomate acá. Vamos no, a poner más agua. Dale. Esto para, por ejemplo, los que están en casa, ¿cuándo se va dando cuenta que la masa ya va tomando volumen, consistencia, bueno, como diría un buen chef? la idea sí. es que no esté aguada ni tampoco tan espesa porque después, como te dije, no vamos a usar el rodillo, lo vamos a volcar y se tiene que poder volcar sobre... La, la... la plaquita. Exacto. O sea, todavía no se puede volcar. Todavía no, lo vamos a ver un poquito Dale. más. ¿Querés que le dé con más, con sí, más con con power, no? Eh... Eso quería... Tomás, perfecto. Mira, querés, nosotros acá tenemos una plaquita para que en casa vayan viendo cuáles son los ingredientes que necesitan para esta pizza, ¿querés? Bueno, muy bien. Mira, el Luquita nos va a hacer. Dale, pero por supuesto. Vamos. Entonces, ¿qué necesitas para esta pizza para celíacos, para esta entrevista con sabor de Carlos Hernández? Premezcla, huevos, aceite de oliva, queso, mozzarella, salsa de tomate y como topping lo que más te guste para colocarle arriba. Calentando el horno. Sí, el horno ya te lo calenté desde que llegamos. Ah, sí. oh, oh, oh. <risa> bueno, bueno. Chao, bueno. <risa> chao, chau, adiós. Vuelo, <risa> abuelo. Sí, bueno. Chao, chao, adiós. Disculpame. Eh, sí, ya estaba prendido, enchufado el horno. Exactamente, enchufado. Esto He cocinas, esto entrevistas con sabor. Carlito, te lo pido por favor, no me hagas sonrojar porque de acá no salimos más. Ahora, eh, ya habíamos cometido un error, por ejemplo. Uh, no, no puede haber harina fuera del bol. ¿Pero por, porque sos muy estricto con la vida o por.? No, no, porque. tiene no, no, sentido. No, porque no pasa nada con esta harina porque la puedes cons no, no consumir, nada, no por la contaminación. No, más, más prolijito, digamos. Claro, por eso. era ahí te vas dando cuenta que es un tipo es un tipo estricto, me encanta. Ahí está, pero bueno, se me, me puse nerviosa con lo que bueno. dije el horno, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Ya cambió el tono de la entrevista. Como que me. Bueno, y. Ya estamos hablando de otra cosa. No! Me, me, me banco un minutito más eh, ahí está. Eh, no quería preguntarte Carlitos Hernández la que estamos sacando cómo ves así como un pantallazo rápido hoy en día los medios de comunicación los cuando, medios de comunicación sí. los veo con un gran desafío sí las redes sociales hoy en las día redes también sociales, juegan sí. exactamente ese es uno de los desafíos que van cambiando las tecnologías también los hábitos de recepción sí entonces cada medio tiene que tener en cuenta la posibilidad de volcado sus materiales en otras posibilidades de comunicación para llegar a vincularse con los usuarios. Ya no hablamos del televidente que está sentadito todo el tiempo. No. Tal ustedes que están viendo este programa. Seguro. Pero, por ejemplo, radio. La radio se escucha caminando por el parque. Hay distintas formas de escuchar sí. radio. Están los podcasts. Entonces, uh -huh. bueno, eso es algo que tienen que tener en cuenta los medios de comunicación. Sí. O cuando hablamos de diario, ya no hablamos tanto del diario de papel tradicional, sino que hablamos del digital. Uh -huh. Y el digital tiene que tener su estrategia para llegar a los usuarios también. Claro. Ir a buscarlos, no estar esperando que pongan y diarguno.com.ar, por ejemplo. totalmente y Después la circulación a través de todos los medios. Uno pensar que este material que uno está trabajando puede también rebotar en otro medio con otras características. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, son desafíos. Son desafíos, está bueno, ayornarse, ¿no? Y ir sabiendo que la tecnología avanza, bueno, como decíamos, las redes sociales hoy en día, por ejemplo, son otra plataforma para ver televisión. Capaz que no lo ves en el vivo, pero después te queda el link colgado, vas, buscas la entrevista que es una ventaja que tenemos ahora que antes Exacto. no estaba. ¿Sabés qué? Con esto estábamos cerrando y después seguimos. Estaba viendo una serie, Stranger Things, y me había olvidado lo que era la tarea del canillita. Ese ah. chico que se levantaba y que iba casa por casa dejando el diario. el diario a la hora que vos lo recibías. Qué loco, ¿no? Que claro. esas cosas hayan desaparecido, claro. que no sé, ese laburo no de, de esa persona no, no se haya como valorado sí, lo que hay, hacía. Hay oficios que van desapareciendo, sí. van apareciendo nuevos oficios uh -huh. y esto también nos da cuenta, antes hablamos del diario, si ¿sí? tenías la noticia que trabajabas hoy, se plasmaban en el diario la edición que cerraba por la noche... Y se repartía el otro día y se leía al otro día. Sí. Es decir, que en ese diario sí. estábamos leyendo las noticias del día de ayer. Claro. En cambio, ahora Total. que tenemos un dispositivo como un celular, uh -huh. hay una actualización permanente. Uh -huh. Mientras estamos conversando, ¿qué estará pasando? Bueno, en el corte vemos las noticias. Rápidamente te vas actualizando. Uh -huh. Entonces, ese es otro desafío también. Por un lado, el tema de las tecnologías, y después, desde el punto de vista político también, porque está la sociedad tan polarizada, en blanco Exacto. y negro. Uh -huh. eh, Pro gobierno o antigobierno. Uh -huh. Todo eso, ¿no? La, la famosa grieta. Exacto. Y eso también es un desafío para que el periodista pueda posicionarse dando data, dando información, interpretando los procesos, pero no necesariamente jugando para un sector o para el otro. Exactamente, ¿Sí? lo acabas de decir. Bueno, mira, para no generar eso ya una. me está gustando. Para, me, me está gustando, viste, Yo para no generar ya... una grieta entre el productor y nosotros, ¿Sí? te voy a contar que mientras nosotros seis, porque acá te, vos lo conocés, lo conocés a Fer de Tulio. Sí, claro. ¿Cómo es trabajar con Fer de Tulio? Oh, muy bien. Muy bien. Bueno, La verdad? Muy bien. Ahora seguramente nos da unos minutitos más Fer de Tulio, ¿no? Mentira. Bueno, seguimos nosotros acá con esta masa. Vamos a seguir hablando con Carlitos Hernández, vamos a conocerlo también un poquito más.